Gracias, amado y amable televidente. Ya luego estaremos escuchando cuál es la posición del PHD en este proceso político que la vida nacional hoy nos depara. ¿Tenemos una llamadita, Francis? No ah, hay una llamada, vamos. Hello, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Hola. Sí, bueno, te, yo quería hacer una pregunta, pero era justamente a la persona que estaba entrevistando. A Emilio. Porque tenía que ver con él. está él. escuchando ahí, todavía no se va. Adelante. A ok, ok. Y es con relación, con relación a los dominicanos que están eh, presos en Panamá. Ya. Y los convenios que hay de tradición entre República Dominicana y Panamá. Que... Hasta el momento, como dominic los dominicanos como tal, uh -huh. República Dominicana no ha estado gestionando la extradición de los que están allá en Panamá presos. Ya. Yeah. Eh, bueno. Tengo por qué decirlo porque tengo un hijo que está allá y por problemas de aquí no ha sido problema, no ha sido posible traerlo para su país. Ya. Yeah. Bueno, gracias por eh, participación. Hay, hay, hay voy a in, inter, interesante sí, sí, pregunta. Claro. Eh, yo, me, yo voy a tratar. ¿eh? Yo hablé con ellos Y está a. en el tapete que la República Dominicana y el Servicio Exterior Dominicano tengan una vigilancia desde el consulado, no solamente de la, del registro de dominicanos en el exterior, es decir, en este caso en Panamá, sino los dominicanos en conflicto con la ley y. Eso va a depender el tipo de delito que haya cometido o por lo cual se le esté, deten o esté detenido en ese país. Porque hay ciertas cosas que no entran en la facilidad de deportación, sino que debe de cumplir un previo y luego viene la deportación. Es como se hace en el acuerdo. Pero me gustaría escuchar en detalle cuál es la Bien, situación. Y está también el hecho de que si él está condenado a por un delito en Panamá o en cualquier otro país, que haya un acuerdo de cumplimiento de condena mutuo entre ambas naciones. Correcto. Entonces y ya... que haya un... Si hay una de... Que se es suspendida, como lo tenemos aquí, sí. donde se condena y simplemente lo que es un delito menor... Sí. A un tiempo. Y previa. el tiempo de, de, de, pres, de prisión preventiva cumple más o menos ya el de la pena. Simplemente es pena suspendida y automáticamente dan un plazo para que se produzca la deportación. Pero eso será un tema que me, me interesé y como amable televidente nuestra espero que tengamos un contacto más, más eh, explicativo. Mira... Hablando de, de realidad país, nosotros no nos estamos dando cuenta, producto de que estamos imbuidos todos en el tema político en el momento. No nos estamos dando cuenta de cómo va degenerando ciertas desocupaciones, diría yo, del Estado en temas como... La producción nacional, tenemos un plátano, como decía Fulvio, muy alto, donde se han justificado que para esta época, producto del agua y de la que sí si, o que se viene el alza, pero sobre todo lo que corresponde al dólar. Y no nos estamos dando cuenta también de que el Estado dominicano se vio obligado recientemente a tomar unos 400 millones de dólares nueva vez. Y que esto no lo hace con un propósito de inversión o concluir inversiones, sino para pagar compromisos eh, y créditos, que pone más en, en, en riesgo la estabilidad del país. Seguimos pagando un alto costo de combustible, seguimos pagando eh, alto, muy, muy alto, la vida, porque la comida cada día, producto del efecto que tiene el dólar sobre la importación y los productos que consumimos, que no producimos aquí, o lo producido aquí que tiene que comprar insumos para su producción en el, en el extranjero, y una serie de, de aspectos. Ayer se reunió el servicio de salud, y como una especie de de gran noticia, se han puesto de acuerdo para colocar el pago por consulta que antes habíamos hablado en este programa eh, sobre el tema y sobre todo por la cobertura y los servicios que recibimos. Y ya sabemos que hay unos una cantidad de dinero en manos de la seguridad social y que no han sido reclamados, pero qué paradójico, no es que no han sido reclamados, es que se le han puesto trabas a, a, a, a sus reclamantes. Muchos de ellos han perdido la fe en poder accesar, y eso va a terminar que en el plazo de los siete años vaya esa cantidad de dinero al mismo sistema y se pierda. Pero el caso es que el Presidente del Consejo, quien, quien lo es el Ministro de Trabajo, anunciaban ayer, junto a una a casi la totalidad de los miembros de este organismo, del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y resulta que, mediante la resolución 482.07, han adoptado por organismo la que incluye la cobertura de 36 procedimientos, incluyendo tres tipos de biopsias con técnica cerrada y 11 medicamentos ambulatorios. Todo esto, beneficio, estarán entrando en vigencia a partir del primero de noviembre de 2019. No así a los subsidiarios, a los subsidiados, porque estos tendrán un periodo de seis meses para poder entrar y ser beneficiados. ¿Dónde está mi punto? Es que a la vez que anuncian el aumento por tarifa a médicos o procosul, y que pueden reducir estos 200 pesos de 300, de, de 200, de 300 a 500, pueden reducir al usuario el copago. Pero dentro de esos anuncios, reconoce el sistema que no tiene control sobre las clínicas. Entonces, cómo va a beneficiar si yo tengo ya que mi seguro le paga en vez de 300, 500 pesos a quien con quien voy a consultar la diferencia, lo que llaman el copago. Normalmente ya se ha hecho un costumbre que anda entre los 700. Y mil pesos. Así. 500, 700 y mil pesos. Y mil pesos. Y mil 500 los... Lo, entonces, los en Santiago tú vas y no hay uno que no te cobre dos mil pesos de copago. Y estarán cobrando 500 pesos. Entonces, el otro tema o la otra información penosa, que a pesar de que se está procurando llegar a los tiempos y eficientización del sistema de seguridad social... Y todo lo que implica esto es que se tenga con claridad de que las clínicas no tienen control. Y tú firmas al salir o al, al usar el servicio de, de emergencia y tú no sabes lo que hay colocado ahí. obviamente, como no eres, eres tú que a través del seguro lo vas a pagar, pero que... Creo que eso reduce la eficiencia del gasto cuando no se tiene control de lo que se paga al final por un servicio que tú usas y que no ha tenido en ningún momento la transacción contigo. Tu preocupación es el poco control El o control, claro, que puede... porque fíjate una cosa, el costo que tenemos a pesar de que pagamos un seguro y salarios deprimidos establecidos lo más sensato es que el seguro sea eficiente que el seguro no me cueste a mí el servicio un copago de alta gama como le pasó a un familiar de Yaryan que lo recuerdo que a la vez tuvo que pagar lo que no tenía aún teniendo el seguro ¿por qué? porque hay un descontrol y yo Independientemente de todo lo que se piense, es bueno saber también que la atención primaria que se procura para que nosotros tengamos claridad de qué se nos evalúa por un médico general o internista, para de ahí determinar si tú tienes necesariamente que ir al especialista. Entonces, e ese especialista no estaría cargado porque ahora lo que hacemos es que, como tenemos seguro, vamos al especialista directamente a chequearnos la especialidad y quizás nuestra situación sea otra. Pero tú sabes lo que es escuchar que no hay dinero para esa atención que generaría un costo mensual de 600 millones de pesos y dicen en ellos que no. Yo no entiendo, porque eso es parte del sistema y se ha ido manejando con los tiempos necesarios y hoy el capital no vamos a tener atención primaria definida y sí vamos a seguir teniendo un costo muy alto de la seguridad social y peor aún, cuando tú tienes cobertura para comprar medicamentos y los costos que tiene, porque no hay control tampoco en las farmacias, porque las farmacias están ganando mucho dinero. Estamos prestando medicamentos al alto costo. ¿Qué precio tienen los medicamentos? Y de hecho, ya vemos por qué es que ya vemos por qué es que se ha convertido en un gran negocio donde hay cadenas de farmacias. Y estas farmacias manipulan ese servicio que debiera el Estado tener regulación y el consumidor tener un beneficio por esa vía, ya que no tenemos o no vamos a tener cobertura para los demás. Quise traer este tema porque entra en vigencia a partir del de primero, la nueva cobertura y el pago de las de las consultas y ver si se reduce por lo menos se estabiliza el copago en, que no nos total, cueste tanto ¿eh? total completa 500 pesos antes llegaban 300 ahora el médico va a recibir 500 y el capital que es por persona era de 1000 de 1013 que lo recuerdo como ahora que aquí se habló eso y el, lo que se buscaba el objetivo era llevarlo a 1,167, que ya es el cápita por en la persona. la ley Francis 300, porque nadie cobra 300. No, no, no, tengo que explicar. Yo no entiendo. El subsidio que tiene el seguro a los <risa> médicos que tú visitas <risa> es 500 pesos ahora. Ellos estaban reclamando que se le aumentara para reducir el copago. Pero me imagino que como ellos no tienen control, nosotros seguiremos pagando el mismo copago y los médicos ya van a recibir en vez de 300, 500 pesos por consulta. Sí.